no pueden, se le han mandado ciertas comunicaciones, no acceden al llamado, no podemos seguir en esto. Simplemente, como tú podrás ver, se han incautado unas cuantas gallinitas que fueron 40 gallinitas, 14 racimos de guineo, más tres manitas de guineo, seis manos de plátano, dos racimos de rulo, siete cubetas, entre las cuales están tres blancas, una negra, una amarilla y dos azules. Eh, sí, fíjate, todos los muchachos que laboran ahí en la esquina están detenidos. Okay. Bueno, como te acabo de explicar, están invadiendo el espacio público, el área peatonal. Incluso están hasta afuera en la calle. Ya se le ha hablado, eh, valga la redundancia, de que no pueden estar ocupando esos espacios. A la suma de la justicia por eso? Bueno, ya eso lo determinarán la, los superiores. Estamos de acuerdo que cada quien tiene su puertecito en el mercado.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 Nosotros estamos altos ya de esta situación, mira cómo nos agarran los animalitos, ahí tenemos 40 gallinas, que eso es dinero cogido, dinero cogido prestado a rédito, para ellos venía a relajar con el dinero de uno. Nosotros queremos que esto salga a la luz, porque esto, si en verdad están limpiando el mercado, porque cojan la calle y la limpien todas, que nos den eh, el espacio que se necesita el mercado, porque nos quiten a todos, porque nada más a tres, parece que le están pagando dinero para que no hagan eso. Ellos no nos van a quitar de ahí porque ahí fue que nosotros nos criamos y ahí fue que ellos a mis hijos. Que esta partida de ladrones y diablos. Si quieren matar gente, coño, que se preparen para que maten hombres porque ellos de ahí no nos van a quitar. Por pues la buena, por pues la mala, donde nosotros nos criamos, ahí nos vamos a quedar trabajando. Que Ale no tiene mercado. Ale tiene que poner un administrador en el mercado. Que sepa administrar y que un teniente de la policía ni que administrar en un mercado. ¿A dónde se ha visto eso? ¿A dónde?